Este ano de 18 de esos 400 pavos de bono cultural shobe. 400 euros para vivir y e compartir experiencias culturais de todo tipo. Ópera, teatro, cine, museos, libros, medios de comunicación, conciertos, danza, festivais, música, películas y e series en línea, videojuegos No lo es pasar que consigue o teu bono cultural XOVE en bonoculturajoven.gov.es. Bono cultural XOVE. 400 euros dan para moito. Ministerio de Cultura y e Deporte. Gobierno de España.